Mi canal rita y su cerdita y esta es mi mascota maya y hoy contesto a vuestras preguntas la primera pregunta es de Cristina Cobo que me pregunta rita cómo se te ocurrió el nombre de maya era un nombre que pensabas desde el principio o dudaste entre varios nombres la verdad es que yo estaba hecha un lío con el nombre de maya porque a principio pues, busqué muchos muchos nombres por internet y no me gustaba casi ninguno y al final me acabaron gustando tres Lola, que me parecía muy gracioso para tener un cerdo eh, Kiwi me gustaba mucho porque la piel del Kiwi es muy parecida a la piel del cerdo es decir, es como así golita y con pelos muy separados por todas partes y me recordaba pero me parecía que Kiwi era un poco demasiado masculino para una cerda hembra entonces realmente mis elecciones eran o Maya o Lola y no lo tuve claro hasta la primera vez que vi a Maya fue llegar a casa, la vi le dije tienes cara de malla y así se quedó la siguiente pregunta es de Amazing Colors, que me ha preguntado tres cosas la primera ¿es caro mantener a un cerdo? la verdad es que a nivel económico tener un cerdo sale muy barato porque a nivel veterinario no necesitan casi ningún cuidado, es decir las, es importante poner las vacunas de cuando son pequeños y luego con, son animales muy fuertes y muy resistentes que no cogen casi enfermedades por lo tanto, una revisión anual es suficiente. La siguiente pregunta es: ¿Cuántos años tiene Maya y cuántos años tienes tú? Maya cumple hoy 18 meses. ¡Yay! ¡Felicidades! Y yo tengo 19 años y medio. La tercera pregunta es: ¿Tu casa es grande? Puedes mostrar dónde duerme Maya. La verdad es que yo no vivo en una casa especialmente grande. Vivo en un piso de unos 150 metros cuadrados, pero lo voy tengo dos jardines y una terraza cubierta una especie de cuarto acristalado que es el cuarto de Maya, entonces viene súper bien porque la puedo dejar ahí cuando nos vamos de casa y ella puede estar durmiendo ahí haciendo sus cosas y le dejo la terraza abierta entonces tiene acceso al jardín cuando quiere y así ya es donde duerme y donde es su cuarto me habéis pedido varios en los comentarios que os enseñe dónde duerme Maya pero tenía reservado eso para una especie de room tour que quería hacer del cuarto de Maya para enseñaros pues cómo es su cama, dónde duerme, un poco las peculiaridades de su cuarto. Entonces eso lo guardamos para más adelante. La siguiente pregunta es de Karen Villoslada, que me pregunta ¿Has tenido algún otro animal antes de que llegara Maya? Yo soy una gran amante de los animales y desde muy pequeña he tenido muchos animales. De pequeña tuve gallinas, conejos, muchos gatos, un par de perros, un erizo, unos hamster rusos, unos peces, muchos animales. La siguiente pregunta es de Catalina Astorga, que me hace tres preguntas. La primera, ¿qué hace Maya mayoritariamente durante el día? Básicamente, Maya come y duerme. A la mañana, curiosea un poco por el jardín, come hierba, luego come, se echa la siesta después de comer, vuelve a curiosar por el jardín... Paseamos, come y duerme. Y es es básicamente su vida. Su siguiente pregunta es, con simples palabras, ¿cómo escribes a Maya? Si la pudiera escribir con seis palabras, serían cariñosa, obediente, lista, golotona, miedica y quejica. <risa> y la última pregunta es, si es que no tuviera un mini pig, ¿qué mascotas tendrías? Yo creo que tendría un perro y un gato. Me gustan mucho los dos animales. Los perros me parecen que es una faceta más divertida, más de salir a pasear, de salir al monte y eso me gusta mucho, pasar tiempo con las mascotas. Pero los gatos por otro lado son más de cariñosos, de quedarse en casa en el sofá, apelotonados encima tuya y me gustan poco esas dos facetas. La siguiente pregunta es de Flor Guerrero, que me pregunta ¿Qué sientes al tener un cerdito? Para mí ya es algo totalmente normal, para mí tener un cerdo es como tener un perro, tampoco me lo planteo mucho, pero es verdad que a veces que la miro y digo, ¿por qué tengo un cerdo? O tengo un cerdo aquí, en el cuarto de al lado, y digo, ¿a qué momento de mi vida he llegado para tener un cerdo en casa? La siguiente pregunta es de Sofía Sánchez, que me pregunta, ¿el ciclo de sueño de Maya y de cualquier otro cerdo doméstico es igual que el nuestro? ¿Duerme toda la noche del tirón? La verdad es que, como he dicho antes, la actividad favorita de Maya es dormir. Y un dato curioso es que el ciclo de sueño de los cerdos es muy similar al de los seres humanos. Es decir, Maya come y también siente la necesidad de echarse la siesta como nosotros. Así que se echa la siesta y luego parte de la tarde está muy dormida y luego a la noche duerme toda la noche el tirón. Hacia, hacia las 8 de la noche se va a dormir porque ya tiene sueño, se levanta a las 9 para cenar, luego se vuelve a dormir y toda la noche duerme súper pancha sin despertar, sin hacer ruidos, sin molestar a nadie. Y eso sí, a las 7-8 de la mañana se despierta y se despierta con mucha hambre, así que hay que darle desayunar bastante pronto. Great Love me pregunta, ¿has pensado en tener junto a Maya otra mascota? La verdad es que tampoco me lo he planteado, porque tener a Maya ya es bastante ya es bastante para mí. Entonces, es mucha responsabilidad ya y no me veo teniendo que lidiar con problemas de mi perro se pila con mi cerdo, mi gato se pila con mi cerdo... Entonces, pues de momento tampoco me lo planteo, pero quizá más adelante sí. Noé A.G. me pregunta, ¿cómo se llevan con otros animales? ¿Y se les puede pegar parásitos externos como garrapatas u otros? La verdad es que Maya con tus animales es muy curiosa, porque pasa totalmente de ellos. Tenías que verla cuando pasea, nos encontramos con algún perro o con algún otro animal, y es que los perros van corriendo a olerle, a jugar con ella, y Maya pasa totalmente. Maya va lo suyo, a comer hierba y a pasear. Era completamente igual. Si habéis visto el vídeo donde tuve un conejo una temporada y yo tenía en el cuarto de Maya, Maya comparte su espacio sin ningún problema, no es nada dominante, pero pasa totalmente de conejo, o sea, no hace ni aprecio ni nada. Y en cuanto a lo de las garrapatas, sí que se le pueden pegar, entonces hay que tener cuidado y hay que parasitarlos al igual que a los perros o a los gatos. Ahora voy a responder a tres preguntas de suscriptores pero que me han hecho fuera del canal. Ana Manzanares me ha preguntado a ver si los cerdos, como los perros, tienen instinto un poco de cariño cuando ven a su dueño enfermo. La verdad es que no, os puedo confirmar que no, porque en Navidad estuve muy enferma y Maya ni lo notó, no vi que fuese más cariñosa o menos. La verdad es que creo que ese tipo de cosas lo hacen los perros porque son más domésticos, igual tienen más empatía con el ser humano y los cerdos no creo que, es, que lo hagan, simplemente no les sale. Otro suscriptor y que el puente me pides que le cuente un poco cómo fue el momento de mamá, quiero un cerdo la verdad es que tampoco fue nada raro cuando me mudé a esta casa vi que había un jardín y que tenía posibilidad pues, de tener una mascota entonces enseguida quise tener una y investigué un poco por internet y cuando encontré que se podían adaptar cerdos me dedicaba básicamente a mandarle emails a mi madre con ventajas sobre los cerdos sobre los cerdos de mascota sobre páginas que vendían cerdos o cerdos en adopción y ella me decía que no que no, que no, que no, íbamos a adoptar un cerdo y que estaba loca, básicamente pero poco a poco la fue engatusando hasta el día que me planté y le dije mamá, quiero un cerdo y me sorprendió y ya dijo que sí y a que tuvimos que convencer en realidad fue a mi padre que se, que, estaba, que se pensaba que estábamos locas y así es como adoptamos a Maya y la última pregunta es de Amaya López que es una de mis suscriptoras favoritas, que siempre sigue todos mis vídeos y me pregunta si he tenido algún otro animal raro aparte de un cerdo. Y la verdad es que sí. Hubo una temporada en la que tuve una cabra. Tuve un cerdo y una cabra a la vez. Fue una historia un poco rara y básicamente mi madre llamó un día y me dijo tienes que venir a casa que tenemos una mascota que te va a encantar. Fui a casa y me encontré con una cabra. Básicamente mi hermano había estado en el monte y había oído una cabrita llorar. Y la había buscado y había encontrado una cabrita montesa pequeñita de unos 7 días porque aún tenía el cordón umbilical. Y la decidió traer a casa porque había perdido su madre o no había nadie por alrededor. Así que la trajimos a casa y básicamente la subimos criando a biberón y ocupándonos de ellas durante un mes más o menos. Pero era una verdadera pesadilla. Esa cabra no quería dormir sola, entonces tenía que dormir yo por un lado con la cabra y por otro lado con el cerdo en el sofá. Se despertaba constantemente a la noche, para... lloraba porque quería comer, claro, y era como un bebé. Cada cuatro horas tenías que darle de comer. Aparte no es como un cerdo, las cabras no son domésticas no aprenden tan rápido, entonces no sabía hacer caca y pis fuera y teníamos que paña ponerle pañales y hacer un agujerito para, para la cola y bueno y me meaba muchísimo y había que cambiarle el pañal todo el rato y bueno, y Maya también era muy estaba muy celosa porque la cabra debía biberón y Maya le gusta mucho la leche y entonces cada vez que le dábamos pasaba mucha envidia y era una situación insostenible, así que al final la cogimos, la llevamos a un pueblo donde sabíamos que había un pasado que tenía cabras y se la dimos para que se ocupase de ella, porque no podíamos? Por cierto, Maya, te queríamos felicitar, Maya y yo. ¡Felicidades! Pues esto es todo, este ha sido el vídeo de la semana, espero que os haya gustado, espero que haya resuelto vuestras dudas y mil gracias otra vez por participar, por dejarme vuestros comentarios y vuestras preguntas. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y así me hacéis saber que os gusta este tipo de vídeos y os haré alguno más adelante. No olvidéis suscribiros en el cerrito de la esquina o en el botón rojo de abajo. Y nos vemos pronto. ¡Suscríbete!